Hice una encuesta sobre Fedora Kinoid y el 73% dice que desea ver videos de instalación de Fedora Kinoid en mi equipo principal. Mientras hago algunos backups y algunas configuraciones en mi computador principal para hacer la instalación real, en este video voy a mostrar una primera prueba que hice en VirtualBox. Lo primero es ir a la página del proyecto de Fedora Kinoid que sería kinoid.fedoraproject.org Aquí doy clic en Download y descargo la imagen ISO x86-64. Es una imagen ISO de 3 GB. Y como siempre me gusta verificar esta descarga o esta imagen, así que doy clic en Verify Your Download y esto me va a descargar otro archivo y este archivo va a contener el chado 156 de mi imagen ISO voy a la línea de comandos y doy un chado 156 zoom Y lo importante es que estos dos valores coincidan. Lo que sigue es abrir VirtualBox. Estoy utilizando VirtualBox 7.0. Y voy a crear una máquina virtual de Fedora Kinoid. entonces en el nombre va a ser Fedora Kinoid y selecciono la imagen ISO que acabo de descargar Fedora Kinoid OSTRI x86-64 marco skip unattended installation y doy clic en next y aquí asignamos 4 GB de memoria RAM y dos procesadores además habilito el EFI Creo un disco duro de 64 GB y también dejo marcado esto que dice preallocate full size, es decir que el archivo va a ser de 64 GB y esto le va a dar un mejor rendimiento a mi máquina virtual. Estoy haciendo esta prueba con mi equipo Antutuon, que es el Hewlett Packard ProBook 430 G3 y tiene en este momento Linux Debian Bookworm. Continuando con la instalación de Fedora Kinoid, entonces doy doble clic en mi máquina virtual. Aquí ya tenemos el idioma español, doy clic en continuar y luego damos clic en destino de la instalación para seleccionar el disco duro de 64 GB. Aquí es importante dejar la configuración del almacenamiento en forma automática. Pues Fedora Kinoid y Fedora SilverBlue utilizan un particionado de disco especial, así que hacerlo en forma manual no es muy aconsejable, es mejor dejarlo en forma automática. Podríamos crear una cuenta de root o habilitar la cuenta de root, pero la voy a dejar deshabilitada. Y luego asignamos los datos de nuestro usuario, que sería el nombre completo, el nombre del usuario y la contraseña. la contraseña está un poco débil aquí esto es solo una prueba en una máquina virtual aquí tengo que dar doble clic en hecho o tengo que dar dos clics en hecho para que me acepte esta contraseña tan débil y damos clic en comenzar la instalación para que empiece la instalación de Fedora Kinoi 37 esta instalación toma unos 15 o 20 minutos Terminada la instalación, entonces clic para reiniciar. lo primero es ajustar la resolución de la pantalla así que la voy a dejar en 1360 x 768 Abro una terminal de comandos y el comando que doy es rtm raya ostri status. Así que tenemos fedora 37x86 raya64 slash Kinoid. Sería la versión 37.1.7. Lo primero que voy a hacer es con Toolbox crear una máquina virtual o un contenedor de toolbox así que entonces doy el comando toolbox create esto me va a descargar un archivo de unos 500 megas que sería nuestro contenedor de Fedora 37 y para ingresar entonces doy toolbox enter y aquí ya dentro de el Toolbox, ya puedo dar comandos DNF. Así que voy a instalar NeoFetch. Doy DNF Search NeoFetch. Y lo instalo con sudo DNF Install NeoFetch. Aquí tengo el resumen de mi instalación con NeoFetch, Fedora Linux 37, dice Container Image, está en VirtualBox 1.2, tenemos un kernel 6.0.7, el entorno de escritorio es KDE, el gestor de ventanas es Kwin, y se están utilizando en este momento 865 MB de RAM, también podemos instalar htop, entonces le daríamos sudo dnf install htop. Ahora para actualizar nuestro sistema, para ver el estado de nuestro sistema daríamos entonces rpm ostree status y para hacer una actualización del sistema operativo daríamos rpm raya ostree upgrade. y si vuelvo a dar un rpm o 3 status entonces ya tengo dos puntos de restauración o dos commits el primero sería el que empieza por 4955 y el segundo el que se acaba de instalar o de actualizar que empieza por dc37 aquí tengo que dar un system zl reboot para que se reinicie el sistema y podamos utilizar o podamos utilizar la nueva actualización que sería DC37F2 perfecto, y luego de reinicio si vuelvo a dar entonces Rtm OSTRI STATUS ya vemos que estamos utilizando la versión o el commit DC37F2 observen este pequeño punto que está al lado de Fedora este punto blanco Y de nuevo si entro a Toolbox puedo dar nuevamente los comandos o el comando de NeoFetch. Entonces tengo Fedora Linux 37 con un kernel 6.0.12 el comando de f-h y el comando free-h Ahora, si queremos instalar aplicaciones gráficas, vamos a Discover. Hacemos primero una actualización de las aplicaciones con Discover. Aquí en Discover, en las preferencias, añadimos los repositorios de FlatHub. Y luego instalamos LibreOffice utilizando los repositorios o los paquetes de FlatHub. 7, 4, 3, y aquí tenemos entonces LibreOffice, la versión 7.4.3.2, la versión de Flatpak en Fedora Kino y 37. pequeña prueba con Firefox y con YouTube aunque es un poco pesado para mi equipo así que el vídeo va un poco lento Jerk, Tom. Look, Celia, we have to follow our passions. You have your robotics, and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? I I'm not freaked out by it. It's... All right, fine. I'm freaked out. I'm having nightmares. Freaked out. I'm having nightmares that I'm being chased by this giant robotic oh, class. Whatever, Tom. We're done.